Todos deberíamos conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En este canal podrás disfrutar de una serie de vídeos que tratan estos objetivos desde el punto de vista de la informática. La informática está mucho más relacionada de lo que te imaginas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Te animo a que les eches un vistazo a los vídeos del canal. Seguro que aprendes algo nuevo que no sabías hasta ahora.